Oiga, entre no lo subo sino más el blog de Sauces. Esta es la historia de un chabón que quiere tener muchos seguidores pero no sabe cómo. Así que hace una serie de cosas que no tienen la relevancia para la drama pero que cumple su objetivo. Hey guys. Hey guys. Blog 300... Oh, está demasiado iluminado. Blog 331. Mucha pega, mucha, hay mucha, mucha pega. Pero eso no quiere decir que no hay espacio. Para la diversión. Hoy día eh, consulté el oráculo del guerrero y me dijo que disfrutara del vino, los amigos y las mujeres. Hay que hacerle caso, ¿no? ¿Ah? La última que fue, voy a ver la maquita, a la Dani y nos salgo nombrado, weón Que falta respeto, viejo, se han enviado acá Por Bellaco. ¿Quién eres tú, weón? Eh? Te voy a hacer pico ¿Dónde miro? Mira, conche tu madre maricón. No, besame, no. Ah, vienes, vienes. Tengo que hacer esto antes, El 10 de agosto. Ayer me junté con dos grupos de amigos que no veía hace tiempo. Los primeros fueron los tíos De Luego, cada vez que me junto con ellos me quedo con una ah, una energía súper juvenil. Con los nos conocemos Pucha, desde que teníamos... Ellos tenían 19, yo tenía 18. Oh, qué tiempo. Nos conocemos hace 18 años. Ay. Oh, oh. Y bueno, con los cabros, con el consejo, después nos hacíamos con un consejo un consejo extendido, bueno, yo cuando estás viviendo en la playa, entonces este buen llegó y había que ir a verlos sí o sí, alto mambo. Lo que sí me queda dando vuelta es que claro, con los cabros nos conocemos hace 18 años, que me duele ese número, pero siguen siendo los mismos, y con el blog pasado eh, me quedé dando vuelta con eso de la identidad. Cuando lo conocí, eh, lo conocí como un guitarrista progresivo, brígido, pelo largo, dream theater, trío Un talentoso pintor, un talentoso grafista Y se ha convertido en... un un diseñador digital y me atrevería a decir artista digital Con una sensibilidad increíble, su música también ahora es muy melosa Tiene una conexión como con el mundo, con lo onírico, espectacular Gabriel se mantiene más estable su onda industrial, también es músico También era muy análogo Y hoy día está Design Sprint, un front-end developer Y ya han tenido muchas evoluciones, pero cada vez que nos juntamos Siento la misma energía, para mí han cambiado sus looks, han cambiado sus y qué hacer, su vida, sus contextos, pero siguen siendo los mismos y lo que me transmiten ellos es que yo también he tenido mis evoluciones, pero sigo, esencialmente, siendo el mismo. el vlog pasado dije que no éramos lo que nos contamos que somos, no somos nuestros cuentos, nuestras historias. ¿Quién? Que nos contamos a nosotros mismos. Carlos cambió el, el estilo musical que, eh, que crea pero no por eso cambió. Gabriel ah, también cambió de lo análogo a lo digital, también sigue siendo él. Entonces la pregunta es como qué al final que nos identifica y estoy entre medio de lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Mi amigo Carreta me ha hablado de esto, un poco de, del constituir y el definir. Hay cosas que te constituyen, o sea, en el lugar que naciste, tus padres, tus circunstancias, tu contexto. Hay cosas que te definen. Y ese ahí es donde tengo la nebulosa. Entonces le doy vuelta a lo de constituirse y definirse. Voy camino a conocer un nuevo bar. a juntar con la caro, vamos a tomar unos traguitos para... Oh. Para ah, darle al cierre como corresponde a este fin de semana, este comienzo de fin de semana que empezó a llenarlo loco en verdad, ah, como lo de antaño El lugar de las calles Tu se escondió Si Si el de Así la Está Así con la identidad la, la identidad tiene que ver con Ser uno Siempre Básicamente es Definirse Ponerse límites Deja como tieso Te, te quita flexibilidad te, te quita como También eh, Libertad Porque hay que entender Que en realidad eh, Cuando Dejamos de hacer Lo que siempre hacemos Es No es que hayamos cambiado Sino que somos La misma persona Pero que Simplemente decidió Hacer Otra ¿Ustedes qué piensan qué lo identifican A ustedes? Déjenme su identificación en los comentarios Este fue un vlog de sábado Y nos vemos en el próximo vlog Besitos, besitos, chacu chau Bueno, si Nelson Moreno necesitaba fama Y se agarró un negro para hacerlo De repente, no es una mala oportunidad Quizás así pueda saltar a la fama Cuando todos vean mi video Tal vez, eso haré, sí Voy a hacer un video donde me taladré un negro.